Suena el silbato, comienza el deporte más emocionante del mundo, Liga Canaria Fútbol 7. La tarde del domingo 24 de abril convocaba a los equipos de Atlético Barros Blancos y San Juan Bosco a enfrentarse por la segunda fecha de la división AG. Una vez más, el complejo Richard Medina iba a ser testigo de una nueva disputa por la Liga Canaria de Fútbol 7. San Juan Bosco iniciaba el partido con Víctor en el arco, la sada compartida entre Diego y Federico, la mitad de la cancha con Martín, Federico y Manuel, y Pablo en la ofensiva mientras que el Atlético Barros Blancos se paraba con Gabriel en el arco, Pablo y Nicolás en la defensa, Rodrigo jugando de tapón y una línea de tres en ataque, con Davis y Gerardo por las bandas y con Matías por el medio. El partido inició con ocasiones para los dos equipos, hasta que el equipo azul consiguió abrir el marcador. Pocos minutos después consiguen ampliar el resultado 2-0 a para darle tranquilidad a su equipo. Cuando todo parecía ir mal para el equipo de San Juan Bosco, llegan dos libres indirectos dentro del área, que supo aprovechar a la perfección para empatar el partido. Con esta situación y los cambios realizados por ambos equipos, el partido se torna a favor del equipo blanco, que logra darlo vuelta y ponerse 4 a 2 con grandes respuestas ofensivas. Cerca del final, por la vía del penal logra descontar el equipo de Barros Blancos, y con esto lleva al equipo a la ofensiva a buscar el empate. los domingos no solo pensando en vos Se activa la pasión Me late fuerte el corazón Esto es para vos Esto es para mí La liga es para todos La liga quiere ser parte de vos familia, la pasión que llevo dentro la el partido terminó con una muy buena defensa del equipo de San Juan Bosco Quien supo cuidar el resultado y llevarse luego los tres puntos con un 4 contra 3 Bueno, ha sí, un partido que para nosotros este, terminó siendo complicado Con un resultado adverso Al comienzo del mismo... Eh, pudimos dominar el encuentro y, y tener este, todos los sectores de la cancha cubiertos y, y bueno, nos pusimos un par de goles arriba y bueno, vamos este, a conversar un poco más entiendo que, que no podemos salirnos de, eh, este, del partido no, no nos puede desconcentrar una situación este, eh, de estas es un poco de falta de madurez del equipo y, y pienso que se va a recuperar y vamos a retomar el camino este, como debe ser ¿no? estamos recién en la segunda fecha Sí, la verdad que es muy lindo arrancar así, dando vuelta a un resultado. Eh, muy adverso, ¿no? Un 2 a 0 abajo y bueno, ta, por suerte vinimos y pudimos hacer el fútbol que queríamos. Eh, era, estaba un partido complicado, cancha complicada, muy embarrado. Se trababa un poco la pelota, pero por suerte salió, salió todo como planeamos. Y bueno, sí, el golero, el golero la verdad que tapó un par de pelotas. Sí, sí, también tuvo una, una falta fea ahí afuera del área, pero bueno, ta, nos salvó eso de la plata. Seguió así y por suerte... Dimos vuelta al resultado, sí, con un, un técnico de ellos, una, una, una doble mano al arquero ahí, que la agarró, la soltó, la agarró de vuelta. Y bueno, está, por suerte encontramos dos goles en esa salida rápida. Pudimos empatar el partido y enseguida nos pusimos 4 a 2 y después descontaron ellos y nos, nos metieron un poco atrás, pero también por el desgaste y el cansancio de, que teníamos con el equipo, que, que, ta, que tratamos de dejar sobre todo lo, el medio campo que tiene mucha subida y bajada, mucha... Tiene que correr mucho, bueno está, pero por suerte la verdad que salió todo bien, como esperaba.